La Universidad Estatal de Bolívar tiene una experiencia muy interesante en haber migrado a software libre y probablemente sea una experiencia que quizá pueda ser replicada ahora que están las autoridades de educación superior en otras universidades públicas que eh, eh, deseen o busquen eh, salir del, del de círculo de, de, de, eh, de control o de información que generan las, las, las grandes corporaciones que manejan eh, mucha mucha de la, de la información que nosotros eh, en, en, enviamos o entregamos a través del software. Entonces, para compartir esa experiencia que eh, quizá nos, nos da eh, la enseñanza o nos dé el aprendizaje quizá un, un estudiante, un... un, un eh, eh, joven universitario en la, en la provincia de Bolívar, en la Sierra Ecuatoriana, quizá esté más seguro que el, que el gobernante eh, de Ecuador o que sus ministros, ¿no es cierto? Para compartir esa experiencia sobre migración a software libre, eh, queremos ahora escuchar a, a Henry Vallejo, a quien damos también la bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí, perfecto. Eh, en realidad para mí es un gusto estar eh, esta tarde aquí con algunos colegas, algunos amigos, compañeros, yo diría compañeros de lucha, porque eh, desde un principio nos tocó eh, trabajar fuertemente para lograr lo que hemos conseguido hasta este momento. Yo quisiera contarles lo que fue nuestra experiencia, voy a intentarlo hacer lo más rápido posible para no cansarles. Ah, una rápida historia, nosotros empezamos Exactamente hace 17 años, al hablar de software libre en la universidad. Sin embargo, no sé si hay alguien de alguna universidad que participó aquí en el proyecto REISIT, la Red Ecuatoriana de Ciencia y Tecnología, que en aquel entonces el gobierno ayudó a buscar recursos financiados por el BID para empezar a montar la infraestructura tecnológica en las universidades. Pero claro, no nos dijeron qué tipo de software querían. Simplemente dijeron, miren, lo que tenemos para ustedes es esto. Y de hecho, las fotos que ven ahí son las fotos de lo que nos dieron. Un Windows NT, un servidor IBM para iniciar. Aquí se habló de que muchos, en muchos lugares del país todavía no hay acceso a la Internet hace más o menos 14 años, quizá un poco menos, en Guaranda era imposible conectarse a internet, era imposible. Y fuimos precisamente en la universidad quienes dijimos, bueno, tenemos que buscar la manera de acercar a esas tecnologías a nuestros estudiantes. La siguiente cosa que hicimos pues, fue tener un canal de datos vía satélite, de apenas 64k de ancho de banda para toda la universidad que nos costaba como mil dólares mensuales imagínense ustedes, intentamos por todos los medios llevar algún proveedor de aquí de Quito, teleholding para decir algunos de ellos, no sé si todavía existirán los señores pero que decían que Bolívar y Guaranda no era un negocio nos costó mucho Cuando bueno, la infraestructura a fin de cuentas se montó, empezamos a hacer pruebas. Dijimos, bueno, a nosotros no nos interesa mucho empezar a comprar hardware que es demasiado costoso, ya que eh, la primera alternativa era Cisco, ¿no? Y nosotros los que algunos que somos informáticos de aquí sabemos lo que vale un, un router Cisco, un switch Cisco. Pero para la universidad eso era prohibitivo. Peor aún cuando Todavía no creían en lo que éramos capaces de hacer en la universidad. Por ahí un tipo medio pelado que, que empezó a hablar de internet, ¿no? que empezó a hablar de armar una red y cosas como esas, un poco difícil de creerle. Y empezamos a hacer pruebas. Las primeras pruebas eran con el BSD. ¿Cuál era la intención de usar BSD? Hacer nuestros propios ruteadores, construir nuestros propios routers y en muy poco tiempo, gracias a la ayuda de un convenio con eh, la República de Japón, que nos enviaron un, un experto en, en programación y desarrollo bajo plataformas libres, porque ya empezamos en ese entonces a hablar de cosas libres, pues logramos construir nuestros primeros ruteadores, en computadores viejitos, viejitos, eh, 286, 386… ¿no? y funcionaban a las mil maravillas para compartir esos 64K que teníamos en el canal de satélite. Pero así empezamos. Luego fuimos probando otras aplicaciones, otros sistemas operativos, otras distribuciones como SUSE, Red Hat, Fedora, el Centus. Para los servicios que necesitábamos. Esto me refiero a los, a los equipos de servidores. ¿no? Para el escritorio, Habíamos probado igual Debian Fedora, Centos. Y en algunos eventos que habíamos organizado en la universidad, tanto nacionales como internacionales, y precisamente aquí están los colegas de, del grupo de la comunidad Ubuntu, con quienes empezamos a dialogar y a conversar y decíamos, sería bueno que estandaricemos un poco qué sistema operativo tenemos que usar dentro de la universidad. Después de haberlos probado, ojo, habíamos probado otras herramientas, dijimos, bueno, vamos entonces a usar Ubuntu, nos parece bastante sencillo, aunque Quiliro que está por aquí nos dirá que no es tanto así. <risa> ya lo conocemos, ¿no? <risa> de todas maneras, esa fue la decisión. Y eh, nosotros hasta la actualidad estamos usando Ubuntu. El encuentro del año pasado, en el que precisamente estuvo Quiliro, se empezó a divulgar el uso de Debian, y claro, te debo decir que en realidad resultado porque hay estudiantes de la carrera de ingeniería que dejaron el Ubuntu y están usando Debian. ¿no? Vas ganando piso. Bien. ¿Qué requisitos demandaba la red? Web, mail, FTP, los servicios que necesitaban. Manejo de proyectos. Y es aquí en donde empezamos con un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Sistemas. Siete estudiantes para ser exactos a plantearnos la posibilidad de construir nuestro propio sistema de administración académica dentro de la universidad. Para eso, yo ya había averiguado costos en otras empresas fuera del país, de cuánto costaba un, una aplicación medianamente buena que nos permita hacer eso. Cuando me dijeron 160 mil dólares, casi me caigo como condorito para atrás. Era excesivo. No podíamos darnos el lujo en la universidad de pagar 160 mil dólares por tener un sistema. Sin embargo, las presiones que teníamos de las autoridades eran enormes. Y los que son universitarios saben. Nos decían, bueno, ustedes ingenieros de sistemas, ¿por qué no hacen algo? Pues, No era tan sencillo al empezar. Luego, se empezaron a trabajar en proyectos paralelos. Hoy tenemos una interfaz de datos digitales, algo parecido al Google Maps, que está desarrollado dentro de la universidad. Bueno, estamos usando herramientas libres, pero eh, todo lo que es cartografía y demás de Bolívar, se ha desarrollado bajo estas plataformas. ¿Qué las administramos nosotros? Hoy inclusive, parte de los datos de nuestra plataforma la usa aquí el Inami y viceversa. Nosotros usamos parte de lo que ellos tienen. Llegamos a un convenio de cooperación. Igual, empezamos a hablar de educación virtual, también. En un primer momento, pensábamos, eh, debido a la, a, la, a la visión futurística que teníamos en aquel, en aquel momento, de empezar a usar, por ejemplo, Blackboard, y averiguamos cuánto costaba. Era impagable, era impagable. Poco a poco, sabíamos que eh, se estaban separando o, o formando un grupo de desarrollo Alrededor de lo que había sido Blackboard, precisamente. Y eh, empezamos a seguirle la pista. Y llegamos al Moodle. Hasta hoy, nosotros estamos usando Moodle como la plataforma de educación virtual de la universidad. Ahí se hacen los exámenes, inclusive se están haciendo las evaluaciones de, para los señores de estudiantes que van a entrar a la universidad, etcétera, etcétera. Se ha desarrollado un sistema de seguimiento a graduados que es uno de los requisitos para los que somos universitarios, sabemos que, hay que se va a evaluar también eso, se está evaluando. Se necesita saber cuántos eh, estudiantes se han graduado a la universidad y qué es lo que están haciendo esos estudiantes. Y luego también eh, el repositorio digital. Es decir, necesitábamos colocar nuestras tesis en, en algún lado. Aquí también en un primer momento se habló, de eh, en ese entonces, eh, fundacit la actual Cenecid eh, hoy, decía, bueno, nosotros vamos a poner el servidor en Fundacid y que todo el mundo ponga ahí sus, sus documentos. Nos preguntábamos qué iba a pasar cuando todas las universidades empecemos a poner todas las cosas ahí, en qué tiempos iban ya a llenar esos servidores, si los anchos de banda que ellos tenían eran suficientes para soportar la carga que iba a tener. Así que decidimos por nuestra cuenta también y pasados eh, en una reunión que se hizo en Guayaquil, al que se llamó el Acuerdo de Guayaquil, determinar una plataforma base, que era el Deep Space. ¿no? Y todas las universidades, empezamos creo que ocho universidades y la única pequeñita era la nuestra, las demás, la Politécnica Nacional, la Politécnica Litoral, la Salesiana, la San Francisco, etc. ¿no? Eh, empezar a utilizar el Deep Space como el repositorio digital. Una vez llegado a sus acuerdos, empezamos a montar la plataforma. Actualmente está funcionando. Llego a unas anécdotas. Al señor que está ahí, ya le conocen, que está por allá, Rafael. Esto fue en el encuentro en la Tacunga. ¿sí? A Rafael yo no lo conocía personalmente. Lo conocí eh, en un foro de discusión de, vía internet, cuando organizábamos los hace ya algunos, algunos años atrás. Y, y me empecé a dar cuenta que había otra gente que pensaba igual que mí. O sea, hay gente que habla de software libre, hay gente que habla de las mismas cosas. Y me pareció interesante la posición de Rafael. Creo que parece, cuando yo te conocí, todavía eres estudiante, Rafael, o estabas a punto de graduarte, o ya te graduabas. A este otro señor, quizás algunos le conocen, otros no. ¿Sí? A Esteban, que está por allá. Gracias por venir, Esteban. A Esteban también lo conocí en el, en el, en el encuentro de la tacunca. A Rafael, cuando le invitamos a dar una charla en la universidad. ¿Qué tienen que ver estos dos señores en, en toda esta conversación? No puse las fotos de los dos porque fue a los dos a los que más yo contacté. Hay otros colegas, no, ¿No están aquí, que sí si están en sala que impulsaron mucho lo que, en lo que voy a terminar a Ramiro Castillo algunos también lo conocen a Ramiro eh, un colega que también hablaba de software libre y es un profesor de una escuelita o colegio me parece ¿no? pero que hablaba de software libre, él hablaba de empezar a enseñar a los niños software libre Quiliro que está por allá lo mismo era increíble escucharle hablar a Quiliro de la forma tan apasionada que hablaba sobre el software libre. Los que lo, le hemos tratado sabemos que es así. ¿no? Una persona muy apasionada. Empecé a ver caracteres distintos. Unos con más fuerza que otros, con más ganas que otros. Pero todos empujando hacia el mismo lado. Decía que chévere porque eh, encontré gente que piensa igual que yo. Que cree en lo que yo creo. Y que empuja este proyecto, que era un proyecto chiquito, hacia el, mismo, hacia el mismo lado. En esta foto podemos ver a Richard Stallman cuando en una de sus visitas. Richard, Esteban y Rafael eh, logran una reunión con nuestro presidente. Antes de que sea presidente, ¿verdad, eh, Esteban? Y se le empieza a hablar, de esto, de la soberanía informática, de la posibilidad, inclusive alguien me decía que hablarle a veces económicamente al presidente, de la posibilidad de reducir gasto en el Estado. Y eso era el software libre. Eso era el software libre. Recuerdo que Rafael, cuando se enteró que salió el decreto 10.14, ¿no? un poco, un poco en en silencio, muy pocos sabíamos ni quién se lanzó. Rafael por correo creo que algunos nos comentó. Bueno, a mí me llegó. Yo saltaba en chuya patita porque decía, al fin se logra algo serio en el país. Vamos a empezar a empujar el, el avance del desarrollo libre, del software libre. Y bueno, y nos llegó el decreto 1014 que muchos conocemos. Que Entre paréntesis debería decir, hoy creo que se va a empezar a revisar, se quiere modificarlo vamos a ver qué pasa. Le faltó mucho al tema del decreto, creo yo. Sin embargo, para nosotros, los universitarios, y en lo particular para mi universidad, esto fue una herramienta muy importante para empezar a empujar al interior de la universidad el desarrollo del software libre. Esto dio lugar a que poco a poco en la constitución en nuestra Constitución, artículo 16, 17, 347, 385, no los voy a leer, eh, pero en ellos se empieza a hablar de acercar a los demás al uso de las tecnologías primero. Y claro, esto tenía un costo y había que minimizar ese costo. Y la única forma que nosotros veíamos era usando software libre, porque el software privativo nos, nos detenía en cierta medida. ¿Qué hicimos en la universidad? Poco tiempo después, eh, se expide la Ley Orgánica de Educación Superior, y en el artículo 32, en donde prácticamente, voy a leer la partecita pertinente que nos dice. Primero, que las empresas que distribuyan programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de las licencias obligatorias. Tarifas preferenciales que no es más allá de un, una reducción de 20 dólares por licencia, 10 dólares por licencia, pero más que eso, es el atarnos, el vernos obligados a renovar anualmente las famosas licencias académicas que tienen los eh, fabricantes de software propietario, renovar anualmente el uso de esas licencias. Y esto era un costo. Así que... En, las, en el segundo párrafo de la, ley, de la ley orgánica, en el artículo 32, nos dice, las instituciones de educación superior, obligatoriamente, repito, obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. Es decir, ya no había chance de decir, señores, a mí no me gusta, yo no quiero, a mí esto no. No, no, no. El artículo 80 que habla de la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel, implicaba que no podíamos hacer costos muy grandes en la compra de, de ciertas aplicaciones y software que, que se supone necesitábamos para enseñar a, nuestro, a nuestros estudiantes. Y estoy hablando desde la perspectiva de la carrera de Ingeniería de Sistemas, ¿sí? de la eh, carrera de Informática Educativa, inicialmente. Con esto, esta obligación que teníamos, que además ya nos estaban diciendo que se iban a evaluar si estamos usando software libre o no. Ya nos estaban diciendo que era el Cenecit el que iba a hacer ese control. Así que teníamos que darnos prisa y empezamos un proyecto para empezar, la implementación, paulatinamente, empezamos en la Escuela de Ingeniería en Sistemas, enseñando a nuestros muchachos, a nuestros chicos, a desarrollar, a programar con software libre, implementando en los laboratorios de la Escuela de Informática Educativa, en todos, el sistema operativo Ubuntu para el tema de ofimática, ¿no? fundamentalmente. Y hoy están inclusive desarrollando cosas bajo esas plataformas. Teníamos algunos problemas, algunos paradigmas. ¿no? Primero, que nos costó hacer que sobre todo nuestros docentes, nuestros profesores cambien su forma de pensar. Que nuestros profesores cambien la forma de pensar. Siempre nosotros hemos sabido que ante un cambio hay una resistencia y eso nos, nos encontramos en la universidad. Sobre todo con los docentes que habían pasado los 45 años. ¿Sí? algunos llegaron a mí a decirme, oiga, ¿y para qué? Si yo ya me voy a jubilar, ya está poquito, ya falta poco para jubilarme, no hace falta. Le decía, mire, pero jubílese bien, jubílese bien. Algunos creen que si no me cuesta, no vale. Miedo a lo desconocido. Y algunos, tanto estudiantes como profesores, decían, volver a aprender. Hay que desaprender. Hay que desaprender. Así que, paso a paso, empezamos a construir nuestras, nuestra plataforma. Primero el data center con los servidores. Hoy están funcionando con centos en la versión 5.8. 10 eh, servidores. Con, eh, está distribuida la, eh, el, el uso de las aplicaciones, cada servidor con su aplicación específica, correo electrónico, web, eh, plataforma virtual. En la Escuela de Ingeniería en Sistemas, se eh, empezó a hablar mucho sobre los sistemas operativos, que estudiasen los sistemas operativos. En sistemas empezamos a enseñarles más sistemas operativos orientados a la red. Y en la Escuela de Informática Educativa, como les dije, los de escritorio, en este caso el Ubuntu para ofimática. ¿Cómo empezó? Primero, ciencias de la educación en, a nivel académico, ciencias de la educación en todos los computadores, ciencias administrativas después, ciencias de la salud, en, en ciencias eh, políticas y sociales, no es derecho, en ciencias agropecuarias. En ese orden más o menos hemos ido implementando el uso de, de, del, del software libre. Para lo administrativo, asimismo en Ciencias de Educación, donde se tomó la batuta, el decano dijo, bueno, aquí se usa software libre porque se usa software libre. Me preguntaba a mí el decano de aquel entonces, pero Henry, ¿qué tengo que hacer? O sea, que tome usted la decisión política nada más, que usted diga, ya. Y Bueno, él dijo, bueno, aquí software libre. Y ya. Lo mismo ha ido ocurriendo en las otras facultades. Unos con más resistencia que otros. Para aquellos argumentos que decían que no saben usar, la política fue empezar a dar cursos, cursos, cursos, cursos, cursos, cursos. Y tratar de hacer que la gente deje de pensar con el famoso Windows. Hubo el apoyo de las autoridades, una carta del rector para empezar a la implementación. Y aquí los primeros en aceptar la tecnología fueron los estudiantes. Y podemos ver. Un grupo de chicos que están precisamente trabajando en el desarrollo de, de aplicaciones, de ser, instalación de servidores. Al lado vemos una hojita, que es una hojita de, de instalación, que cada estudiante que iba con su máquina al centro de cómputo, ¿no? y, y e iba a hacer que le instalen el sistema operativo, nosotros guardábamos un registro, que es esa hojita que está ahí, indicando qué es lo que se hizo. Indicando qué es lo que se hizo, instalando LibreOffice, instalando el Ubuntu, quitando el Windows. A veces el doble arranque en las portátiles, que ha sido el dolor de cabeza. Hemos querido quitar el doble buteo no hemos podido. Pero lo vamos tratando de hacer a medida que podemos. ¿no? Los laboratorios todos están funcionando con, con uh, Ubuntu, como pueden ver. Los profesores están preparados ya para enseñar Ubuntu. Esto nos llevó entonces a que debíamos desarrollar nuestra plataforma, que es esta que ven aquí, se llama CIANET, ¿no? Sistema Académico Integrado en Red. ¿Qué nomás tiene? Un sistema de matrícula, un eh, sistema de gestión de proyectos, las tesis, seguimiento de tesis, un control de bienes, cuando eh, todos los, los aparatos que se usan en la, en, la, en la universidad, cañones, pizarras, que se prestan, saber dónde están, eh, está el currículo docente, la malla curricular, la malla de, eh, perdón, el currículum de todos los docentes, está aquí, uno puede como estudiante o como persona que quiere saber quién es Henry Vallejo, entrar allí, hacer clic, entrar como invitado y mirar el currículum de Henry Vallejo. La, tenemos un, un sistema eh, o subsistema de seguimiento eh, de prácticas profesionales, hoy que es obligatorio esto también, ¿no? para hacer el seguimiento a los, a los chicos en sus prácticas. El portafolio docente, que también es obligación en las universidades llevar este portafolio docente. Es decir, todo lo que el, el, el profesor acumula como parte de su eh, actividad académica. Entre esas está el, el sílabus. ¿no? El sistema de, distribu, de distributivo académico que se lo terminó antes de, de acabar este ciclo, ya está terminado y funcionando. El distributivo y el control de asistencia, tanto para estudiantes como para docentes. Prácticamente yo diría que el sistema casi está terminado. Casi está terminado. Todo se puede hacer a través de la web. Se navega a través de protocolos seguros, viaje encriptado. ¿no? ¿Qué usamos para esto? CentOS obviamente el Apache, el PHP. Java, motores Postgres y para el manejo de imágenes PNG. Con esto, solo queremos demostrar que, que funciona. De hecho, yo lo había cargado aquí, vamos a ver. ¿No? Naturalmente hay cosas que me va a dejar hacer fuera de la red de la universidad, por seguridad, y cosas que me va a dejar hacer solo dentro de la red de la universidad. Entonces aquí yo podría ver, por ejemplo, el, el sistema del distributivo académico. Es solo una muestra, ¿no? Voy a consultar. Pongo mi número de cédula. Y aquí está. En el ciclo eh, anterior y el actual. Voy a tratar de bajar el PDF y aquí está mi distributivo. Yo ya sé qué materias tengo que dar y cuál es la carga horaria que corresponde a esas asignaturas. ¿No? Todo, esto, todo esto ha sido hecho por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Naturalmente, acompañado de un grupo de profesores, se ha trabajado en equipo un proyecto que ya tiene alrededor de tres años, e Inclusive se ha hablado de la posibilidad de liberarlo, porque han habido muchos interesados alrededor de la aplicación. Lo, lo, estamos, lo estamos conversando, lo estamos discutiendo, para ver cuál es el mecanismo para liberar el, el software que habíamos desarrollado. ¿no? Para todas las universidades, ojalá, del país. Bien. Quiero terminar compartiendo con ustedes este pensamiento que me parece a mí súper importante. Hemos hablado mucho de eso hoy aquí. Compartir el conocimiento es una acción de seres inteligentes. Que han comprobado que el conocimiento es un bien que crece a medida que se comparte. Esto lo dijo el profesor Mario Héctor Vogel. Muchísimas gracias y ojalá esta experiencia pues sirva como empuje para aquellos que quieren también desarrollar, que vean que en una universidad pequeña, que está en la mitad del centro…